Hola, yo soy Ángel y es Daniela. En este video vamos a entrevistar a algunos estudiantes con el fin de saber qué es lo que piensan acerca de la situación de las mascotas, como son la adopción, la compra e incluso los sacrificios. Para este video nos dimos a la tarea de investigar en, con varios expertos. Fuimos a un albergue, a una tienda donde compran mascotas y también entrevistamos, como ya dijo mi compañero, a personas que han comprado o que han adoptado también... Eh, Descubrimos que no solo la adopción es en perros o gatos, sino también en animales como de granja, como los cerdos. Pequeños, en 2016 fueron recogidos más de 140.000 perros y gatos. La principal razón por la que los han abandonado es por factores económicos, siguiéndole las camadas inesperadas, después el comportamiento del animal y finalmente la pérdida del interés por este animal. ¿Pero qué hacen con los animales que están en los albergues? El 12% de ellos son sacrificados. El 16% permanecen en el mismo, el 17% son devueltos a sus familiares y el 44% son adoptados. ¿Adoptaste o compraste al perrito? Este Lo adopté. ¿Y cómo lo encontraste? Es que estaba lloviendo yo iba saliendo de mi casa y ya lo adopté para darme una oportunidad. <risa> ¿Qué piensas acerca de la compra de animales? Pues que no tiene sentido y que mejor en lugar de comprar que adopten a los que encuentren en la calle. Gracias. ¿Has comprado o adoptado algún animal? Sí, sí, he adoptado. ¿Por qué razón? Porque pues fui a un lugar en donde dan en adopción a perritos y pues no sé, me parecieron muy bonitos y quise adoptar uno. ¿Qué piensas de la adopción? Pues que está muy padre porque le das una segunda oportunidad a, a veces a perritos que tiraron a la calle. Gracias. ¿Has adoptado o comprado alguna vez una mascota? Sí, comprado. ¿Y por qué? ¿Por qué razón? Porque quería un dálmata y no había quien me regalara dónde adoptar un dálmata. ¿Qué piensas en, eh, de adoptar una mascota? Pues que está bien porque así ya no hay tantos perros en la calle. ¿Seguirías comprando? Pues no, ya desde la última vez que lo hice pues ya no. ¿Por qué? porque está mal que haya criaderos solo explotan a los perros para tener crías, pues no está chido eso. Gracias. ¿Has adoptado o comprado alguna mascota? Las dos. ¿Cuáles? Eh, compré un perro, una perra, y este adopté cuatro gatos. ¿Por qué? ¿Por qué compraste a la perra y por qué adoptaste a los gatos? Los gatos, porque fue imprevisto, mientras iba en la calle veía un letrero que decía Adopta a gatos, y dije no mames O sea, como gatos abandonados Algo así sí. Y sí. a la perra La perra siempre quise un husky y en pastor alemán Pero en este caso encontré un husky hasta Toluca Y cuando fue a verlo era como... Me enamoré porque tenía como una figura en la cabeza <risa> <Tito>. Y este... <risa> Tiene un pito Y lo compré por eso Dijo, no, está bonita, aparte fue la que se me vino a, a mí y me empezó a ver así como, ah, cómpramela, ¿no? ya. Yeah. ¿Por qué crees que se debería de adoptar a una mascota? Es como a un niño también, ¿no? Es necesario que tenga el cariño de alguien, igual que una mascota, son seres vivos. ¿Y por qué se debería de comprar una mascota? Uh, bueno, eso ya es más por gusto, ¿no? Tú ves algo que te guste, honestamente es conveniente por adoptar pero en este caso también dices, está padre y yo quiero esa cosa, más que por ayudar es por gusto que lo haces. ¿Seguirías comprando? Sí, para que te mientas sí. sí. ¿Y adoptando? Ah, igualmente. ¿Y es bueno, gracias. Estas fueron algunas de las entrevistas que realizamos y podemos llegar a la conclusión de que algunas personas solamente compran por gusto, por moda o por excentricidad. Ya que si no fuera así no tomarían en cuenta la raza de la mascota. También encontramos que la explotación y venta de animales genera grandes ganancias, ya que asistimos a una tienda donde hasta manejaban meses sin intereses. Los precios rebasaban los 50 mil pesos. No solo hay animales en albergues, también hay algunos en situación de calle. Piensa que si adoptas puedes ayudar a salvar la vida de uno.